Así. Si tú supieras lo que siento volarías como el viento hasta llegar hasta aquí y no estarías ahí sin mí. Le voy a hacer trampa al destino y colarme en tu camino hasta que digas que sí. Yo no me puedo quedar sin ti. El tiempo se nos va. El que No te voy a perder